El 14 de febrero, pero de distintos años, los emperadores Claudio II y Aureliano ejecutaron a Valentín de Roma y a Valentín de Terni, que serían considerados mártires por la iglesia. Es a partir de ellos que surge una leyenda sin fundamento, la leyenda que San Valentín casaba en secreto a soldados romanos, ya que el emperador Claudio II no permitía los matrimonios. No solo cualquier registro de ello habría sido destruido durante la gran persecución de Diocleciano, sino que... Lejos de impedir los matrimonios, tras la derrota de los góticos, Claudio II animó a los soldados a tomar dos o tres esposas.